Ayer se dio a conocer la información donde una mujer denunció que fue víctima de violencia a manos de dos desconocidos con quien visitó una cabaña de esta ciudad. La fémina narró ante las cámaras lo que vivió la noche del martes primero de enero, cuando se disponía a ofrecer sus servicios como parte del trabajo en un centro de diversión Lo no identificado donde, según sus declaraciones, fue víctima de asalto. Ese jueves, los dos hombres involucrados fueron detenidos y sometidos por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Al ser cuestionado, narra su propia versión de los hechos. Aseguran, los asaltados fueron ellos. Eh, ella lo que pasa es que ella es una, una, una, una señora, no sé, que ella es de de, de, de, de, de, de, de de la calle, que anda agarrando a la calle, nos vio la cara de a nosotros, nosotros la no llevamos al sitio, yo la no pagué, mejor ella me robó a mí y me dejó pelado sin dinero y después dijo que yo que, que, que yo le había robado a ella pero cuando nosotros no chequearon, que nosotros no teníamos nada también decía que teníamos una cuchilla, ¿dónde está la cuchilla? La, la policía a mí no me encontró nada la que nos robó a nosotros fue ella, ella me robó a mí mi dinero. ella quiere decir, me llevó 2.100 pesos más 900 que le había dado. Sí, que nosotros no le pusimos la mano a ella ni nada. Ah, ella dice que nosotros que la mordimos, que la chequeen en la mordida, ¿dónde están? La mordida, que yo que ya tiene, que la chequeen a ella, a ver qué lo que tiene. ¿Cómo lo Para NTN, su noticiero regional, Joanny.